Hola familia, regresamos con otro video donde vamos a platicar sobre la apertura de Dallas y Arlington aquí en Texas. Importante que sepan cómo va a ser la apertura porque no se va a abrir toda la ciudad y no quiero que se confundan y se me frusten la próxima semana y ya no quieran comprar nada. Pero antes, familia, antes que eso, quiero platicar. ¿Dónde está? Sobre un pequeño evento que voy a hacer. Voy a regalar unos NFTs. Cortesía. De Sketch en Sora. Van a ser estos NFTs de Dark Pinup. Si no saben, Sketch en Sora son los creadores de esta cuenta. Ellos se dedican a tener como galerías de nfts en el metaverso scotch y soda son jugadores de hablan también uno de los jugadores se llama cpq y el otro es hablando y me contactaron para ver si quería yo regalar unas tarjetitas de estas de Dark Pinup. no sé si me han visto hablar de esto en el discord pero las coleccionó uno de los miembros del, del barrio me metió en esto hace más de un año la verdad si sí me gustan porque son unas fotos bonitas que las hacen nfts esta es su cuenta familia mañana tal vez suba aquí en el twitter a uh, las instrucciones que es lo que tienen que hacer pero vayan y vean su, su cuenta porque ellos siempre están regalando nfts miren este vídeo vamos a ver si lo podemos ver pronto Van a tener una galería dentro de lo que le llaman el Second Life, que es como el, uno de los primeros metaversos en, por internet. Pero se lo recomiendo. Y en la descripción del, del video, familia, también voy a poner. Dejen, veo. Disculpen que me esté tardando, pero como les dije, mi aparatito se descompuso. Y tengo que cambiar los botones man manualmente. Esta es la página. En la descripción del video también les voy a dejar el link para, por si quieren ir a esta página. Pero miren, esas son fotografías que hizo este fotógrafo. Que se, aquí está su nombre. Las hicieron NFTs muy, muy bonitas. Tienen diferentes niveles. Las autografían, todo eso. Tienen, venden los paquetitos. No están... No están baratitas, ya se vendió el primer acto. Ahorita están, participé en este de Viva Packs. Creo que el, este es el segundo proyecto NFT donde le, más le he metido dinero con estas tarjetitas, porque la verdad sí, sí me gustan. Están bonitas y también las compro porque, según los de Hablan, en un futuro vamos a poder meter cualquier NFT de otras cadenas dentro del juego. Y me gustaría tener estas fotografías NFTs en mis casas para poder decorarlas. Creo que se vería bonito. Lo importante es que tienen que tener una cuenta de WAX para que les podamos hacer la transferencia a los ganadores. Pero en el mañana pongan atención en el Twitter para que vean el anuncio. ¿Ok, familia? Ahora sí, vamos a hablar. ¿Dónde está? Déjeme ver. Perfecto, aquí estamos con esto. Y bien, vamos a hablar sobre la apertura de Dallas. Como siempre, voy a dejar este documento en el barrio, en la sala de eventos de Hablan, para que lo lean con más calma. Pero vamos a hablar de los detalles más importantes para que no se confundan, ¿ok? Van a ser dos ciudades que se van a abrir: la ciudad de Dallas y la de Arlington. El próximo. 29 de septiembre, que es un jueves, 8am PT, tiempo del Pacífico. Las terminales de avión y tren se puede uno registrar el lunes a las 8am. Y la venta es el siguiente día, el 27 de septiembre, que es un martes a las 9am. Importante que lean esto. Hay planes futuros para expandir vecindarios y propiedades en Arlington y Dallas. Importante que sepan esto. Los detalles. Uh, en Dallas hay más de 300,000 propiedades y solamente durante esta apertura de la próxima semana van a abrir 29,000. Alrededor del 27% de esas 29,000 serán propiedades FSA. Si son jugadores nuevos o jugadores de nivel uh, uplander, ¿sí? Sería buena idea poder entrar y comprar aquí, porque va a haber muchas FCA. Luego está la ciudad de Arlington. Tiene más de 1,100 propiedades, pero solamente van a, a tener disponibles 20,000. Y de esas 20,000, el 33% serán FCA para los nuevos jugadores. Aquí está el mapa familiar. De las áreas donde se va a abrir los barrios. En Arlington es el este de Arlington, este barrio. Y en Dallas, déjenme algo más grandecito aquí. Ya me pasé. Será toda esta área del centro de Dallas, el este, un poquito hacia el norte y un poquito hacia el oeste. Solamente estas áreas en morado. Se van a abrir. Y si bajamos o regresamos aquí, acá dice los barrios que van a abrir en Dallas y en Arlington. Y me puse a buscar por el Google Maps. La mayoría de los barrios chiquitos están aquí en el centro. Eso es lo que, lo que le llaman los distritos aquí en, en este documento. Muchos de estos distritos van a estar Dentro del centro, y tal vez esos sean de colección. En el barrio les dije que aquí hay una, una calle que se llama Mockingbird, que está más o menos aquí donde dice Highland. Déjenme pongo aquí. Creo que tal vez esa será de colección azul. Ah, no sé mucho de Dallas. Nada más vengo a Dallas cuando mi, vengo a visitar a unos amigos o me mandan a trabajar por acá. Ahorita estoy aquí en el lado oeste, en la ciudad de Fort Worth. Estoy trabajando por acá. Pero la verdad no me gusta Dallas. No me atrae la... llama la atención. Y no sé si voy a ir a la apertura. Tengo otras razones. que Tal vez haga otro video más después. Porque boom, pasó una cosa hoy en la mañana con los de Appland que realmente nos frustró muchísimo. Sin... Como que quiero hacer un video explicando qué es lo que pasó y, y las cosas que no nos gustan que están haciendo. Pero creo que lo, lo haré tal vez más, más después de esta semana. Bueno, en fin, asegúrense que sepan que solamente las áreas moradas son las que se van a abrir la próxima semana. Las tarifas van a ser 15, 75, 30. Si se van a dedicar a buscar tesoros, no está nada mal. Okay. Va a haber aeropuerto. Terminales de tren, un total de entre 16 a 22 colecciones, pero recuerden, solamente van a abrir el que 30% de la ciudad de Dallas, que es el 30% de 16, mitad son 18, tal vez nos den unas 3 a 6 colecciones. De esta apertura, 29.000 propiedades, de este lanzamiento de 300.000, 27% van a ser FCA. Ah, el primer este nivel 1 de tesoros, el Tier 1, Tier 3. Futuras expansiones, sí. Arlington será una ciudad de nivel 4 para los tesoros. Lo que se cobra en los sense aeropuerto sí. porque Pero Arlington no tiene aeropuerto. ¿Se habrán equivocado aquí? Yo creo que se equivocaron. A lo mejor, no sé. Terminales, sí. Pero van a ser terminales de tren colecciones entre 7 y 12, tal vez aquí den una o dos colecciones la próxima semana, propiedades 20,000 de 100.000. 33% de estas 20,000 van a ser FCA y nivel de búsqueda de tesoros, 4, futuras expansiones, sí. Todo lo que está de azul sí, se irá abriendo poco a poco, dependiendo en la demanda. Una vez más, aquí están los barrios, búsquenos en el Google Maps, pero... Lo que se llama, dicen el distrito, los districts, están en el centro de, de Dallas. Aquí nos habla sobre datos de, de la ciudad. Ahí lo pueden leer con calma en el barrio. Ventas de terminales de Dallas y Arlington. Dallas y Arlington tienen una relación especial, entonces tiene sentido traer a ambas ciudades a hablan La razón por lo que lo están haciendo, familia, es porque... Los vaqueros de Dallas, acuérdense que van a abrir las ciudades que tengan equipos de fútbol americano. Los vaqueros de Dallas no están en Dallas. Están en la, el, el estadio está en la ciudad de Arlington. Por eso lo están abriendo. Por eso dice que tiene sentido. Porque no pueden abrir solamente Dallas y el estadio de fútbol no va a estar incluido. Entonces, por eso. Para llegar a Arlington, los usuarios deberán tomar el tren desde Dallas. Así que, planifiquen Planifica tu viaje en consecuencia si quieres llegar al estadio de fútbol Arlington para el gran partido. Acá dice, para llegar a Arlington, los usuarios deberán tomar el tren desde Dallas. Pero, <ríe> ah, cómo se equivocan estos. Acá dice que sí va a tener aeropuerto. A ver, déjenme ver algo rapidito. Ah, no, no, ya lo cambiaron. Ahora en la página dice que no, que no hay aeropuerto pero cuando hice la traducción decía que sí Ay, si no se equivocan de veras es que no es día emocionante en, en la aquí están los registros uh, si se quieren registrar para las terminales es donde las horas el horario aeropuerto va, habrá 22 terminales creo que sí conviene comprar una terminal de avión porque ah no pero es que venden las los terminales internacionales las venden por separado verdad no sé la verdad no sé está carísimo 1.280 dólares 10 terminales de tren $475. dólares y arlington tiene 10 terminales de tren a ver qué más así ah, miren si quieren ver cómo llegar aquí están los aviones la distancia por ejemplo yo estoy en chicago si me voy en avión, voy a, va a durar 13 minutos el vuelo, 680 dólares. Perdón, 680 UPEX. Si tomo el tren, tenía yo que tomarlo desde Nashville. Son 230, creo que el tren de Chicago-Nashville a son... Ah, ¿Cuánto eran? 300 UPEX, creo. Entonces me saldría en 500, 600... 500 o 600 UPEX, pero es casi una hora y media de viaje. Más la hora hora de Chicago a Nashville, me tardaría yo, tardaría yo dos horas y media, pero me saldría más barato. Si estoy en cooling, tal vez es cuando viaje yo. Pero pueden viajar en tren desde Nashville, Nueva Orleans, Kansas City y Arlington. Aquí está el resumen. Pongan atención a las fechas si quieren registrar para comprar una terminal, pero lo más importante, familia, es que sepan que no se va a abrir toda la ciudad, solamente la área morada. Aquí está donde pusimos. estos son los barrios. Que la mayoría aquí el district, los distritos, están dentro del centro. Creo que uno de estos sí serán de, de colección. Um, ya, yeah, es, es todo familia. No, nada emocionante. No sé si voy a participar como les dije. Y a ver si hago ese video en, antes de terminar la semana para explicar qué fue qué, lo que pasó el día de hoy. El error muy muy grande que cometieron los de Ablan. Si estuvieron en el barrio esta mañana o en la tarde para los miembros que son de, de Europa. Todo el mundo se puso muy. puso caliente la discusión por, por las cosas que hicieron los de Ablan. Siento que tengo que explicarles sobre esto porque a veces sentimos que, que el juego se va hacia abajo. No se les olvide irse a mi página. no me siguen en el Twitter, en la descripción del video tengo la dirección para que me sigan en el Twitter porque mañana voy a tratar de anunciar el concurso por si quieren participar y ganarse un un sobrecito con las tarjetitas esas de Dark Pinup. Para mí están muy, muy bonitas porque cada paquetito trae tres o cuatro tarjetas. Lo que sí tienen que tener su, su cuenta de WAX. Hice un video explicando cómo hacer la página, cómo hacer la cuenta. Lo único malo es que ahora tienen que comprar WAX, cinco WAX, para poder, para poder abrir una cuenta. Y está un poquito difícil hacer eso. Bueno familia, dejen un like si les gustó. Recuerden, suscríbanse al canal. Cuando lleguemos a los 750 miembros, vamos a regalar tres casitas en Porto. Y cuando lleguemos a los 1000, van a ser tres townhouses en Río. Es que digan en su familia que se inscriban para que lleguemos lo más pronto posible y hagamos esos sorteos. Ah, muchísimas gracias familia por acompañarme como siempre se los agradezco, pongan atención a los horarios, cualquier pregunta estamos allá en el Discord en el barrio para ayudarlos, que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso.